y eh, bueno como se encuentran y eh, muy bien si querían preguntarlo bueno quería contarles una cosa estoy muy muy relativamente muy feliz prácticamente quiero hacer una fiesta y no sé por qué eh, pero ganaré premios en youtube y eso pues sin embargo, todo va muy bien. Gracias a que ustedes ven mis videos, yo veo mis videos, este video opine y no se quede callado no me tiras en sí. y bueno pues la verdad estoy feliz por eso por ustedes también y espero que les haya gustado este corto y raro video y espero pues tenerlos más seguido haciendo videos y pues no sé like y también si quieren, solo si quieren, solo si quieren tener una idea de llegar y suscribirse, suscríbanse por aquí abajo o por aquí abajo. Ahí en vivo para que siempre lo que yo hago y no crean que todo es mentira ok puede haber verdad en todo esto y espero que les haya gustado este video sin sentido y con el claro pero fue con todo todo mi corazón Espero que siempre estén ahí, porque cuando ustedes me algo, yo estaré ahí por ustedes. ¿Okay? Y también otra cosa que quería contarles es que me largo la, la, porque ya no hay tiempo. Y se cuidan.